Bueno, el cine mexicano o el cine en México tiene un amplio potencial, primero por el tamaño de nuestro mercado. Nos damos cuenta de que la gente sí quiere ver cine nacional, de que sí puede haber oportunidades para el cine, de que hay mucho talento. las salas de todo el mundo son iguales y pasan las mismas películas al mismo tiempo y lo otro es el otro cine donde puede entrar todo lo demás vídeo vídeo arte vídeo documental etcétera porque ninguno de estos tiene una plataforma comercial como la tiene el cine de hollywood o el cine que se hace como hollywood <risa> would be an underground filmmaker than a independent filmmaker. The idea de being underground means that I'm not trying to reach de pueblo Libre a una asamblea general para el día de mañana. Un cine que se acerca a la gente a los puntos de vista de, de la gente, a las necesidades temáticas de la gente, eh, un cine que contribuye a la salud integral de la gente. Apuéstale al pobre, porque el pobre llena las alas. Si ahorita le apostáramos al pobre, pues nos vamos a la bancarrota, porque no pueden entrar a comprar un boleto de 65 pesos con 5 de familia. Pero a partir, digamos, que existe el VHS, que existe el video y que existen las copias, las películas también caminan, o sea, hacen, abren sus sus rutas todo este tipo de cine, tanto documental como el cine de, de, de otros lugares solamente lo encuentras en la calle así de sencillo a través de, de, de, de la copia, de la copia pirata como le quieran llamar pues bueno, la gente tiene el acceso ¿no? a ellos ya tiene otra opción y con un costo realmente accesible. Pues yo traté de hacer un cambio y de, de darle a la gente otro tipo de cine que no están acostumbrados a ver. Y si no existiera esto, nos quedaremos sin ver miles de películas. Dice, ¿no? ¿de dónde carajo salió esto? Y es el pacto con el demonio que tenemos. ¿no? <risa>